El evento es una reunión-taller, el cual eh, busca fortalecer el trabajo colectivo que se viene haciendo en el tema ambiental y, ante todo, buscar la opción de enredarnos, en, de, enredarnos desde nuestras iniciativas, desde nuestras prácticas ambientales en este tema. Esta reunión-taller, pues, contó con diferentes actividades y diferentes personas, tanto de la universidad como personas de otras organizaciones. Y fue lo más eh, importante, pues, tuvimos la participación de una especialista, una profesional, que nos contó su experiencia de redes. Eh, con la Corporación Pedagógica Experimental, la CP, y eh, a través pues, de su vivencia de cinco o seis años de construcción de esas redes, pues, podíamos entender la dimensión de, de lo que significa construir una red en el tema ambiental. Posterior a esto tuvimos un taller eh, con la Corporación Pedagógica Ancestral, en el cual pues, intentábamos a través de la vivencia, de la práctica, sensibilizarnos eh, sobre cómo nos iniciamos en el tema ambiental y cómo sería nuestra capacidad de aportar en colectivo. Ahí tejimos una araña, cada cual desde sus aportes, eh, hicimos dibujos, experiencias pues para mostrar eh, ese, esas, esas fortalezas que tenemos en el tema ambiental. Y lo que viene es seguir trabajando con más colectivos, no solamente académicos, sino también de, de otras instancias para poder fortalecer ese tema. Eh, se, me pa, se me pasó contarles que también estuvo la ingeniera de alimentos de acá de la universidad, quien también es muy importante en este trabajo porque nos demuestra cómo podemos hacer alianzas entre la parte de gestión ambiental y la parte de eh, académica de lo ambiental.